¿Qué día tan extraordinario del día de hoy? ¿Saben qué? Han fracasado nuevamente Ayuda humanitaria, dale para allá Que entró por Brasil, mentira En Colombia, y una galletica No tiene chance con nosotros No pueden con la revolución bolivariana Y con la verdad del pueblo chavista. Tengo que decirlo rápidamente Miren para ustedes, mi amor Y el tiempo y la credibilidad Se agota Tic, tac, tic, tac hey, Ustedes son una champeta sin el peluque. En Guanipamato saben de qué estoy hablando. Venceremos.